Bienvenidos a una nueva edición en nuestro canal. Hoy vamos a hablar del cambio DCT, de el cambio de doble embrague o cambio automático como muchos los conocen. Y bueno, y quién mejor que Aníbal Acosta, compañero de Honda Canarias, gerente Popenta, en el concesionario de, de Gran Canaria, concesionario Miller Bajo, ingeniero de profesión, amante de la, del mundo del motor sport, ahora también de las dos ruedas, ¿no, Aníbal? Sí, un poquito. Eh, gracias, David, por la invitación. Eh, bienvenido a los compañeros o los amigos de, del canal. Sí, eh, me, me encanta el mundo de, de la competición. Eh, me dedico a esto por ello, porque siempre me ha gustado todo lo que lleve ruedas y ahora más con, con, con las motos. Con las motos. Sí. Sí, ¿Por qué el mundo de la competición? Pues porque el cambio DSG DCT, TSG en el grupo, por ejemplo, Volkswagen o el cambio de doble embrague, uh -huh. ¿no? que se conoce en la parte de la automoción o de los coches, más no en las en la motos, su origen o incluso su, se ha implementado tiene que ver también con la, con la competición, por ejemplo, en el, en el automóvil. Efectivamente, sí. Este cambio de doble embrague se ha utilizado mucho en competición. Eh, incluso hay pilotos de Fórmula 1 que lo consideran el mejor cambio automático que existe y, y damos fe a los usuarios de ello, que, que es muy rápido, es muy sencillo de utilizar y da mucha seguridad en el momento de utilizar. Sí, como bien dice, sobre todo el tema de seguridad, pues, si, si bien en el coche tenemos pues, las cuatro ruedas y y una serie de paquetes tecnológicos, eh, como hace años conocíamos, control de tracción, ASP, ASR y demás, toda esa tecnología, en las motos siempre ha dado la sensación de que vamos un pelín más tarde. En el caso de Honda, no ha sido así. Para porque... nada. Honda implementó su primer cambio de SD en el 2010. Correcto. Ya llevamos casi 13 años con motos en la calle con este cambio. El cambio de CD fue eh, patentado pues hace bastantes años mm. más, sí, casi fue, 80 años. Fue en, en el 39, en el, en el año 39, 1939 fue eh, patentado y, y bueno el primer vehículo fue un, un coche eh, un, de la marca Porsche que se montó en el 70, 69-70. Pero bueno, eh, Honda fue eh, es la, la marca de moto de motocicletas. Sí, ahí ah, como vemos en la, en las imágenes. Honda empezó a hacer sus primeros pinitos con un cambio automático. Ahí vemos la evolución de los modelos, ¿no? Con un cambio automático en, en la CR2 y medio de, de Cross, que era la imagen que veíamos anteriormente, sus primeros eh, prototipo. Eh, me gustaría que me ayudaras a desgranar o desglosar la diferencia o ese tema del cambio automático que tenemos por concepto, porque realmente el cambio de ST. Automático es el accionamiento, pero no deja de ser un cambio con uh -huh. sus engranajes, o sincronizados... Efectivamente, su... es una caja de cambio manual, completamente manual, que el accionamiento es eh, a través de un sistema eléctrico y eh, los embragues, eh, eh, son dos embragues, dos paquetes de embragues, en el cual van sincronizadas... Eh, en un embrague los, los cambios pares y en otro los cambios impares. Primera, tercera, quinta y en el otro paquete de embrague, segunda, cuarta y sexta. Sí. Ahí vemos en la imagen lo que comentaba, la primera, el primer prototipo de la CR250, incluso como detalle curioso, en dos tiempos, ¿no? la, la palanca de puesta en marcha por el lado derecho, como lo vemos aquí en esta imagen, el accionamiento hacia adelante, porque de, debido a todos eh, esos cambios internos que se tenían que hacer dentro de la de la caja de cambio, para los que no lo sepan en un vehículo tenemos caja de cambio motor, bloque, embrague caja de cambio y en las motos lo que llamamos el kart es el mismo para para, para ambos uh -huh. entonces es más complejo todavía el poder implementar y desarrollar este el cambio diseño, sí. esto, perdona que te interrumpa pues como bien comentabas tú se lanzó con la UFR 1200 F ya por allá por el 2010 y la evolución o los modelos que que vamos llevando hasta la actualidad, la última, pues, la, la NT. Y este fue eh, el ingeniero que se llama Arai, bueno, Arai-San. San es un diminutivo, eh, un acrónimo que se le pone a, se ha estimado ¿no? como señor en, en japonés, que es quien fue quien lo, quien lo patentó y quien lo, de, lo desarrolló. Estábamos hablando de un poco del desglose o de lo que es la parte interna de, de los paquetes y de, de cómo iban ¿no? los, los árboles de... De la transmisión, lo que comentabas, que teníamos sí, dos... dos el, el, el sistema es relativamente sencillo, eh, no deja de ser una caja de cambio eh, manual, como te comentaba antes, en el cual eh, eh, siempre tenemos un embrague, eh, eh, un embrague está comandando uno de los cambios, en función de las necesidades. Por ejemplo, si arrancamos en primera que es lo lógico, <risa> eh, está accionado el, el embrague de primera, pero el segundo cambio también está accionado. ¿vale? Para pero, yo entenderlo, Aníbal, para que lo entienda, en una caja de cambios convencional o tradicional, ¿sí? tenemos eh, un árbol que recibe el movimiento del, del motor, ¿vale? un árbol primario y un árbol secundario donde están las marchas, digamos y eso da la salida a la transmisión, a las ruedas, a la cadena. Y en ese mismo árbol estaría marchas pares o e impares, en un cambio... Convencional, correcto. Efectivamente. En, esta, en este cambio de doble embrague, lo que tenemos, según explicaste antes, tenemos primera, tercera, quinta a un lado y segunda, cuarta, sexta a otros. Dos equipos. Exactamente. Dos equipos, Son dos ¿no? ejes concéntricos, efectivamente, y eh, eh, cada eje está accionado por, por un embrague que es movido por el motor, ¿vale? por el sí. grupo motor. El movimiento es lo mismo, la salida a la transmisión o a la rueda es la misma, pero en la entonces misma. tenemos dos grupos de baile, o dos, dos, dos equipos que según las necesidades actuarán pares o impares. Efectivamente, sí. Sí, el, en, el, en un cambio normal, eh, manual, eh, el conductor eh, para accionar de primera a segunda o de segunda a tercera pisa el embrague, desconecta el movimiento del motor se sincroniza el, el cambio, exactamente, eh, eh, el cambio eh, lo accionamos con el pie y, en, y engancha la segunda o tercer cambio y soltamos el embrague. Sí, tienes que accionar el embrague, desacoplar el motor, desacoplas la primera, Exacto. acopla la segunda y vuelve a, a, vuelve a soltar. Digamos que hay diferentes fases. Exacto, sí. En el cambio DCT es un poco diferente. En el cambio DCT siempre hay dos cambios accionados. Engranados, pero el movimiento no es eh, eh, desarrollado hacia la transmisión o movido desde el motor a la caja de cambio dependiendo del tipo de embrague. Sí, si es perdona, podemos ver si ponemos las la imágenes ¿sí? que tenemos de una sección de, del corte o de esos embragues para que lo podamos entender mejor o, uh -huh. o nuestros eh, seguidores lo puedan comprender mejor. Ahí, ahí se ve en dos colores, ¿no? lo que es lo azul y lo rojo, lo que sería pares o impares. Bueno, aquí vemos un poco lo que se explicaba también de, del... de las ventajas del cambio. Exacto. Una de las grandes ventajas de este cambio es que el par motor eh, es casi lineal en, en, en el neumático, en el eje de transmisión. Eh, no hay un corte de transmisión como puede haber en, en un cambio manual. ¿no? En este, el, el salto es bastante menor. Aquí mucho mejor lo que estabas comentando se ve mejor, ¿no? Exactamente, sí. El, el cambio en, en este caso, vemos en la parte superior derecha lo que son primera, tercera y quinta, ¿no? El, el paquete de embrague está indicado en esta imagen y eh, cuando este, eh, cuando el conductor tiene la primera, tercera, ese paquete de embrague está transmitiendo el movimiento del motor hacia el eje, ¿no? Y el selector del cambio tiene o la primera, o la tercera, o la quinta seleccionada. Cuando por las situaciones del tráfico o de uso eh, se cambia de, de a, a segunda o cuarta, pues hay un selector mecánico que selecciona el segunda o cuarta en función de las necesidades. Y eh, eh, lo que hace la moto es desacoplar el eje de primera, el embrague de primera, y conecta el de segunda. Entonces eh, es como... ¿Cómo? Sería, digamos, como no ha sido un cambio secuencial o que se, a veces se conoce como un cambio, eh, se llama en el ACO, o otro tipo de cambio, sin, sin costura. Es decir, no hay el, el movimiento, o el, la, la tracción, el, el traslado de la, de la energía del motor a, a, a la rueda, digamos, es lineal. No hay ese, ese, esa costura. Ese, sí, esa, esa pequeña pérdida de, de, de par del motor. ¿no? Que sería el... Bueno, Oh. En este cambio es mucho más rápido, hay un pequeño corte, pero es el desacoplamiento sí, del el, embrague y el, el acoplamiento, corte. ¿no? Bueno, aquí se ve el, el, el efecto poco, de uno el, y sí, el efecto de otro. La operación del embrague ahí en verde uh -huh. y lo que sería en rojo, la gráfica que comentamos, ¿no? Que, el, el el que es el, el par motor eh, uh -huh. acoplando y desacoplando. Uh -huh. Por lo tanto, entiendo que son ventajas, obviamente. Exacto, exacto. Eh, eh, también me gustaría explicar, en el caso, por ejemplo, que la moto eh, es, vayamos en tercera, eh, ¿qué cambio seleccionaría? ¿Segunda o cuarta? Eso te quería preguntar, porque... <ríe> sí, eh, va en función del tipo de conducción. Si eh, la moto vamos en aceleración, el sistema entiende que vas a meter cuarta. Y entonces tendría el, el cambio, eh, la cuarta seleccionada. Claro. Sí. Si vamos frenando, seleccionaría segunda y en el momento necesario eh, acoplaría la segunda. Por lo tanto, esto tiene que estar comandado o pilotado o ordenado, me imagino con una unidad de control. Efectivamente. Y otros actuadores, como puedan ser acelerador electrónico uh -huh. o... Exactamente, el, el, la, la, la caja de transmisión o, o la caja de cambio tiene unos sensores de revoluciones del motor que toma la información y de salida de, de transmisión en el cual va calculando en cada momento qué cambio es necesario. El, el, el, el, la señal del trotter, de, del acelerador sí. es muy importante. Tanto para subir la carga como para bajar de marcha. De ahí que cuando he tenido la suerte de probar motos o la fuerza por ejemplo 750 que tenemos aquí, o la África Twin, por ejemplo, cuando vas en cesta y quieres reducir rápido, va mmm, ligero de velocidad, la moto siempre da ese golpe de gas de. Buen, buen, buen, Exactamente. Para evitar el bloqueo de la rueda trasera. Exacto. Por lo tanto, es siempre seguridad, porque ella siempre lo hace en función de la velocidad de la rueda, del régimen motor. Sin embargo, en un cambio manual lo tienes que hacer el sí. usuario, que a veces lo hace, a veces no lo hace, lo hacen más. O lo hace menos. Eh, exacto, y también, también depende del modo de conducción eh, que seleccionamos. Eh, creo que también nos hemos despistado y hemos entrado tanto en, en el tema técnico que esto no deja de ser una moto que puede ser con un cambio completamente automático, eh, seleccionamos la, la función estándar y la moto nos va seleccionando el cambio que nosotros deseemos, eh, bueno, que, que crea conveniente la moto, o podemos seleccionarlo manualmente. Es una de las grandes ventajas de este cambio, que nosotros podemos eh, seleccionar el cambio que queramos. Es decir, nos vamos llegando a una frenada y eh, queremos bajar Quiero. cambio y a lo mejor la moto, eh, nosotros queremos ir más rápido que la moto. Pues la moto, si las condiciones son aptas, es decir, si no pasamos el motor de revoluciones o eh, puede, eh, podemos perder tracción de, eh, del neumático con el suelo, la moto eh, seleccionará ese cambio. ¿vale? O igual descendiendo, voy de una rampa con bastante inclinación, con peso, exacto. y a lo mejor el cambio va en tercera, pero yo quiero tener más freno de motor y quiero tener segunda, lo podría Nosotros, la Exacto, la moto tiene esas dos cualidades, es decir, tenemos un cambio manual eh, y un cambio automático. Es una de las grandes ventajas de este tipo de, de, de cajas de cambio. Eh, he tenido la fortuna de poder utilizar y pilotar la Africa Twin, tanto DST como manual, y en la Africa Twin tenemos una opción, un botón, botón G o Gravel, que lo seleccionamos cuando estamos en, en el modo tierra y también un poco viene a lo que tú comentas, que igual que si quieres en tierra o quieres, depende del mapa o el modo que uses, este cambio también te permite adaptarlo a, al tipo de condición de conducción off-road. Exacto, sí, incluso, seguramente, que nuestros seguidores eh, del canal han, habrán visto vídeos de... De, de, quieran, de diría, Exactamente, que, que no deja de hacer derrapes la moto, que, que el tío tiene un control de, de la moto eh, constante por, con este tipo de cambio, es decir, que no pierde, pierde la sensación de, de la moto. Y eh, todo esto ayuda a mejorar otras situaciones. Eh, como por ejemplo el conductor se tiene que fijar en otras cosas como en la trazada más que fijarse en el cambio que va en la trazada, en, eh, eh, en, sí, en la frenada tras, que va sí, a hacer. E, e incluso algo que, que he visto que me ha gustado muchísimo, por ejemplo en la NT, eh, control de crucero, el cruise control. Eh, exactamente. En las motos pones un control de crucero, pero vas eh, 120 en quinta y el de vehículo de antes, frena a 80 o a 60, eh, tú tendrías que reducir y ya al reducir desa desactivas el, el control eh, Con este tipo de tecnología la moto se adapta y tú simplemente te sujetas al manillar y... Y eh, sigues al coche, <risa> sigues al coche, sigues sigue el camino. Prestar atención a lo que es la conducción y... Sí, es, esta, aparte del, de, de las ventajas que nos da el, el confort de marcha, esto nos permite también uh, tener más control de lo que deseamos. De Más que, seguridad. Eh, exacto, exacto. Más seguridad que es un poco la filosofía o donde en la línea lo que va a onda. ¿no? Uh -huh. Pues bien, eh, comentábamos lo de... Bueno, ahí vemos la sección un poco lo de, lo de cómo es el diagrama, de la parte de cómo está compuesto. ¿no? Hablábamos de dos paquetes de, de embrague. Entiendo que, que lo que es mantenimiento y demás, la caja de cambio es una caja de cambio, similar a la caja de cambio con, convencional. Sí. Eh, podríamos decir que la diferencia principal está en el... Action, ¿Quién acciona o comanda los embragues? Exacto. El, el, los ya, embragues de... sí, tienen un, un componente eh, electrohidráulico en el cual es gestionado por, la, por la una unidad de control que en todo oh. momento tiene control de los embragues. Eh, mm. Esto también eh, controla el sistema, tiene sensores de repelamiento de embrague, de temperatura de embrague y demás. Para, para evitar eh, el deterioro de los mismos o mal uso. ¿vale? Eh, eh, eso es el accionamiento de los embragues y después tenemos otro componente eléctrico en el cual hace la función que hacemos nosotros con el pie izquierdo en un cambio manual, que es el selector de cambio. Es un componente eléctrico que también está, está comandado por la misma unidad de control en el cual hace la selección de, de, de los cambios. Es un sistema relativamente sencillo, pero claro, hay que diseñarlo. Sí, hay que echarle muchísimas horas. Sí. Ya hablábamos en el capítulo anterior, con, en uno de los capítulos anteriores que tuve la fortuna de estar en. Me despido un poco del tema en, en Sevilla, en la presentación de la CL con los ingenieros de fábrica. Y, y como detalle curioso, comentaba que, por ejemplo, en la cámara de escape que va en el interior de, del recorrido, ¿no? lo que yo le llaman los chambers, de por dónde pasa. Lo que hace escape. Lo que hace de escape hay un ingeniero solo que se dedica al sonido y a la vibración de eso. Y hicieron más de 100 tipos de cámara diferentes hasta dar con... Con el sonido. Con el sonido. Tú decías, ahora, hay que hacerlo, y hay que diseñarlo. Y tú, como ingeniero, sabes bastante de esto. Eh, escuchando y leyendo un poco a Araizan, el ingeniero que hizo el cambio de sea miles y miles y miles de horas y prototipos y para se Efectivamente, cualquier componente actual de automoción, motos o vehículos, tiene muchas horas de, de, de, trabajo. de trabajo y sobre todo un componente como este que, que eh, debe ser bastante fiable. Sí. Eh, eh, eh, eh, no, no cabe duda que ya llevamos muchos años con, eh, con este producto en la calle, con este tipo de cambio, y son muy fiables. un producto que, que aparte de que funcione bien, eh, como creemos que funcione para los usuarios, eh, tiene que ser duradero. Sí, correcto. Y ahí empezamos hablando de la competición. Detalle de curioso decir que Honda en 1946, si no me equivoco, Shiro Honda, nuestro fundador, antes de crear lo que era la marca, creó el Honda Instituto de de desarrollo, de investigación y siempre ha estado vinculado a la, a la, a la, velo, a la velocidad, iba a decirlo, a la competición, porque es un laboratorio de pruebas es un, y estamos hablando de aceleradores electrónicos, control de tracción, mapas, que todas esas cosas Siempre Se reviertan de, a la calle después. Que al por... final es como un laboratorio de, exacto, de, exacto. de, de pruebas, ¿no? Siempre buscando la… Tanto el mundo de la competición de moto como de vehículo se utilizan sí, mucho. en la Fórmula 1 la Fórmula 1 se llevan muchos productos a la calle eh, que cuando funcionan correctamente eh, para el usuario de la calle pues se, se, se, se revierten ¿no? Se revierten para, para los usuarios finales ¿vale? No, no siempre se busca la mayor competitividad en todo no, oh, pero, pero sí eh, un, un componente de fiabilidad y, y seguridad ¿no? Sí, obviamente como, como marca, como fabricante en el caso de Onda, la, la, la seguridad prima y la, la tecnología y bueno, a los que nos gusta esto y nos gusta esta parte de, de ingeniería, pues detalle curioso. Estábamos hablando antes de, nos quedamos ahí, de cómo eran los embragues y demás, hablábamos de que era una caja de cambio similar a, a lo que nos podemos encontrar. Es similar el tema del mantenimiento también o mira eh, la única diferencia por ejemplo eh, tenemos una Africa Twin aquí eh, la única diferencia que tenemos en mantenimiento mm, de una Africa Twin con cambio manual y una eh, DCT es el filtro del DCT Lo tenemos. efectivamente ese filtro el aceite es el mismo que utilizamos para para el motor o sea que podríamos decir que la moto lleva eh, dos filtros de aceite. Exactamente, uno no para va. motor y otro para la DCT, en el cual eh, eh, cuando cambiamos el aceite de motor de, que, que, eh, de motor, hacemos el cambio de aceite de, de la caja de cambio. es el mismo aceite. ¿Es el eh, mismo aceite? ¿Tenemos por ahí un aceite original? A ver, sí, a ver, es, a ver, gracias. A ver. Es la 10W30, sí o sea, el no, original. No tenemos como en... Como en, una, como en una moto, eh, como en un coche antiguamente, un aceite para el cambio, un aceite... No, tenemos una, un aceite para, eh, para, todo. para todo. Lo único tendrá un poquito más de capacidad. Efectivamente, tiene un poquito más de volumen, eh, de capacidad, en el cual, eh, pero, pero bueno, nos ahorra un montón de inconvenientes. Tenemos un mismo lubricante para, para, para el cambio, ¿no? Esto yo creo que también está pensado para, para el mundo de, de la competición. Un Dakar, un, sí. un, una carrera de este tipo, hay que eh, evitar eh, facilitar o facilitar eh, el mantenimiento y la reparación de, de, de, del vehículo, del vehículo ¿no? Pues después, ¿qué más comentar así del DST? Del Obviamente, sí. por la parte un poco ya más, digamos, de producto, el, el cambio de DCT, Suele pesar unos 10 kilos más que un cambio normal, sí. eh, convencional, obviamente, porque lleva más componente, pero cuando yo he probado las motos, que tenemos desde una Wolverine, x Forza, NT, Rebel... O sea, tenemos un portafolio de productos súper amplio. Eh, no noto esa diferencia de... No, bueno, eh, hay que Yo noto ventajas. Exactamente, o hay que ser un mar Márquez para, <risa> para notar la, la diferencia. no <risa> eh, lo, Los conductores habituales no, notamos, eh, no notaremos eh, la, esa gran diferencia de peso y, y muchas ventajas. Sí. Muchas ventajas que ¿Sabes una free? ventaja que no comentamos antes y que a mí me, me gusta en la parte de off -road, Cuando estás cansado, lleva mucho tiempo por ahí, trialera y demás que la moto nunca se cala. Pues si llevas el mapa de, de conducción, control de tracción adecuado configurado y vas a subir una pendiente, tú tienes que usar del embrague eh, y cuando se decala una moto subiendo una media trialera eh, puede ser peligroso. Aquí, sí. Aquí el control es completamente de, de, de la moto, nunca se va a calar. Y una cosa también importante, que creo que también algún veía en algún vídeo que he publicado que el desgaste de los embragues de los que tipos. en trialeras se, se gastan bastante más porque nosotros sí, sí, sí. estamos jugando con, con el embrague en este caso es gestionado por, por, por la, electrónica. La, la electrónica por la unidad de control y el desgaste es bastante menor una moto de estas el de embrague dura muchísimos más kilómetros sí. que una de caja de cambio manual y también, si nos vamos a, o comparamos con el concepto que tenemos de cambio automático de scooter o tipo variador o correa, sí. pues el de caste de esos elementos es mucho mayor. El del variador, al final, y la correa, pues está sometido a mayor esfuerzo, mayor tracción, o sea... Efectivamente, y no cabe duda que no tenemos el control exacto de la moto. No. Eh, un cambio manual nos ofrece porque no deja de ser un cambio menor. Nos ofrece un control exacto de, de, de la moto en cada momento, un variador. Eh, no podemos momento... tener control de crucero, no podemos actuar con los mapas de conducción, con el sistema anti-wheel y control de tracción, sí. porque al final no deja de ser un complemento más en busca de esa conducción segura y casi que perfecta Ideal. como tenemos uh -huh. en los coches, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es un... Eh, no podemos, eh, eh, están en otra escala, por así sí, decirlo, eh, eh, el cambio automático con variadores eh, está en otro en otro. Sí, sí otro, y es para otro uso, otro exactamente, tipo de está, y, para, para scooters, ciclomotor. Exactamente. Y, y este tipo de motocicletas con esta caja de cambio eh, de, con DCT ofrece un mayor control que, que, que una moto con variador, lógicamente. Genial, no sé si me dejas alguna pregunta o Aníbal, tú... No, eh, eh, darte las gracias por, por esta invitación. No, no sé si nuestros seguidores o los seguidores del canal... Eh, Tenemos una seguidora por ahí un poquito especial, <risa> la compañera Adriana, que nos ha saludado por ahí también. Y nada, pues sí, lo que te interrumpí que... No, eh, si tienen alguna consulta, pues siempre estaremos a la disposición, tanto el servicio oficial, como en, en las redes, para, para cualquier consulta. Pues sí, gracias a ti por, por acogernos en, en tu casa, que bueno, te la robamos siempre para, para eventos, lanzamientos y demás, unas instalaciones maravillosas, invitar y emplazar a cualquier cliente que, que venga, ¿no? que tenga cualquier tipo de consulta, pues el concepto, las puertas están abiertas, hay un equipo maravilloso de profesionales también sí. y que, que pueden venir a tanto a, a ventas a ver o a probar, ese portafolio maravilloso que tenemos con el cambio de ST como a cualquier necesidad que, que tengan eh, aquí en Popenta. Eh, sí. Cualquier consulta se la podemos... Se la intentaremos resolver lo antes posible. Consulta, productos, productos de limpieza que tenemos por ahí para mimar a nuestras niñas. Sí, de y de cadena. Eh, y, limpiador y limpi... de frenos, neumáticos. Hay una, toda una línea de Kero de productos de original de Honda, incluso hasta un limpiador de de casco que tenemos por ahí, que también lo pueden adquirir en, eh, bien aquí en nuestro, en nuestro concesionario o sí. a través de nuestra tienda... Online. Online, ¿no? En la, en la Store. Uh -huh. Y nada, pues yo no tengo nada más que darte las la gracias. Gracias a ti, David, por este tiempo, por, por, por darnos esta oportunidad y, y... Te seguiremos emplazando e invitando porque hay muchísimos temas, seguro, y muchas... Eh, muchas dudas o muchas inquietudes que tienen nuestro, nuestros seguidores y hay mucho que hablar de tecnología, de uh -huh. competición, de competición, eh, de carrera, debemos estar contentos. Y ya para cerrar, eh, MotoGP... Este fin de semana. ¿Corre eh? o no corre la onda? Parece que sí, ¿no? Eh, Parece que sí. Aunque haya, se ha callado alguna pocas. ¿eh? No, bueno, sí, bueno. <risa> hay que, que, que, que, que ver, vamos, vamos, vamos a hacer... Sí. Vamos, como en italiano, piano, piano. Vamos a esperar qué pasa ahora en, en Jerez. Y, y bueno, eh, nada, eh, nuevamente las gracias y, y nada, a nuestros seguidores, pues dudas, preguntas, denle like al, al dedito, ahí al, al canal sí. y que nos escriban en las redes sociales cualquier tema o asunto que, que les gustaría que les expliquemos o ver o, o que mostrarles, pues con mucho gusto, para eso estamos. Chao. Hasta luego.